No, no, no, no. Y tras unas cuantas ediciones sin contar con, este, con entrevista en este caso, volvemos a retomarlas en Gaming Room. En esta edición vamos a hablar con María Isabel de Blackgate Studios, como ya ha comentado Íñigo previamente, que han desarrollado Delirium, que tuvimos la suerte de poder jugar en un streaming hace relativamente poco. ¡Buenas tardes! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, María Isabel, me vas a decir lo primero, porfa. ¿Cuál es tu rol en Blackgate Studios? Uf. Eh, rol, eh, prácticamente todos hemos hecho de todo, así que no te podría decir un rol específico, pero como de lo que más he hecho, podríamos decir, eh, 3D. 3D, diseño 3D como tal. Exactamente. Eh, ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco de dónde ha nacido este juego? Porque realmente es un juego relativamente cortito, podríamos decir, pero que realmente se inspira en todo lo que hay por haber a día de hoy en, el, en digamos, <risa> la industria audiovisual. Eh, sí, un poquito sí. Y porque no nos ha dado tiempo a meter más cosas, que si no habría más. ¿Puede esto confirmar un DLC o una segunda edición? Podemos confirmar cosas, pero ah. no... <risa> que a ver, hay cosas. Hay cosas. Pero no podemos, no podemos decir más. Bueno, me voy a quedar con ese hay cosas de momento. Eh, ¿De dónde se os ocurrió decir, vamos a hacer un juego que va a tener referencias de todas partes y vamos a cambiar nombres para que no nos lo tomen por copyright? <risa> Pues mira, eh, todo surgió como un trabajo de fin de, de máster, ¿vale? En, en el que nos pusieron a, a alumnos de cada una de las disciplinas dentro, en un equipo, ¿vale? Entonces, eh, teníamos que desarrollar un videojuego, no nos... Libre albedrío allí, ¿eh? o sea, uh -huh. no nos decían qué eh, en específico qué teníamos que hacer. Entonces, pues tú imagínate cuando metes en una sala cuatro frikis y no puedes salir de ahí. O sea, nada bueno, eso desde luego... Entonces, y luego si a eso le sumamos a vamos a intentar hacer las cosas lo más fácil posible para que no nos lleve mucho tiempo y que no sea... Porque encima de el, el, tener el, TF, el TFM... El TF... Sí, el TFM. Sí, el, el de Master. Sí, sí, sí el TFM. Aparte de tener TFM, teníamos que hacer proyectos visuales, dices tú, vamos a hacerlo. Nivel vago no, lo siguiente. En fin, es la única La única como es. Sí. Entonces... Eh, yo pregunté a los programadores, para vosotros, qué es la, ¿cuál sería el género más rápido o más sencillo? No más rápido, sino que sea más asequible. Y a nos, nos dijeron que una aventura gráfica y dije, hemos triunfado. Porque yo, como tengo una imaginación que no, que no vea, ve, vamos a ponernos aquí, a hacer un brainstorming a ver qué puede salir. Uh -huh. Entonces, eh, todo surgió ¿vale? de el lugar más maravilloso que existe en la Tierra, que es el baño vale entonces en el baño que también, que también tiene bastante relevancia dentro del juego <risa> exactamente entonces eh, se me ocurrió qué pasaría si un vampírico un vampiro un vampiro fuera hemofílico o sea hemofóbico perdón tuviera miedo a la sangre o si un hombre lobo fuera vegano o sea cosas paridas de estas que una persona normal y corriente piensa en su día a día pues eso y eso fue lo que yo les, pre les presenté a mis compañeros, entonces mis compañeros dijeron que la idea estaba guay, pero ¿por qué hace esa gilipolle cuando podríamos utilizar eh, referencias de mundo del videojuego o de las series, películas, etcétera? Uh -huh. Y así fue un poco como surgió Delirium. Toma ya. No, sí que es verdad que lo que has comentado de, imagínate lo que puede pasar cuando juntas a cuatro frikis en una sala, creo que es exactamente lo que está pasando en este estudio ahora mismo. Entonces, tan tan tan distinto en ese sentido no es. No, eh, claro. no pero está, está muy bien realmente porque entiendo claro que cuando creasteis este, este juego no esperaseis que no esperabais que escalase tanto. Que va, que va para nada. Es más, nosotros eh, rezábamos porque por lo menos nos pusieran un 5 y pasáramos a la, a la siguiente fase. o sea que, que Un 5.0 como... son 6 créditos. Exactamente. Sí, entonces, claro, mira cuando ya nos dicen los profesores que presentaros a PlayStation, fue pues, como, ¿y por qué no? Si, total, ya tenemos esto hecho, ya tenemos un que se puede probar. O sea, lo único que te pueden decir es que no. Si te dicen que sí, pues tira para adelante. El problema claro. es que dijeron que sí, entonces tuvimos que tirar para adelante. Es, es lo que hay un poco. ¿Lo habéis, lo habéis eh, en ese sentido, viabilizado bien de tiempos para poder estar en la uni y a la vez hacer esto? Eh, es que realmente fue, terminamos el, el máster vale. O sea, vale. fue vale. terminar el máster Que fue presentar el proyecto final de máster Y a los tres días ya teníamos la nota Nos dijeron, habéis aprobado Suerte chavales en la vida Y nos presentamos a, a Playstation ¿Y cuánto tiempo habéis estado desarrollándolo? Posterior a ese digamos esa nota del máster Han sido cuatro años Desde 2019 Que fue cuando entramos ya en el camp sí. Hasta finales de 2020 Estamos en el 22. Digo, qué año estamos? ¿2022? Eh, sí, porque lo terminamos en el 2022, pero uh -huh. lo hemos sacado a venta en el 23. Entonces, tres años, cuatro, casi. Pues así. no Entonces, claro, puedo volver al recurso fácil que solía preguntar antes en las entrevistas, que es ¿cómo se ha afectado la pandemia? <risa> pues a nivel de estudio, mal. Vale, porque ten en cuenta que no poder ir a, al, al camp A poder probar el juego A utilizar la, los kits de desarrollo y de tal eh, Fue algo que nos paralizó bastante Ahora, a nivel personal, de puta madre O sea, yo me tiré dos meses jugando videojuegos Que me sangraban ya en los ojos O sea, eso fue maravilloso Pero a título de, de desarrollador fue, fue duro ¿Lo usaste Imagínate de inspiración de... esos dos meses jugando absolutamente? ¿O, o no? Dijiste no. voy a descansar no, no, no, o sea, se utilizaron también, se metieron nuevos chistes, se cambiaron también cosillas de, la, de las habitaciones, se, también se se retocó algo de jugabilidad, pero muy poco, muy poco, entonces sí sirvió un poco, pero fue más por uso y disfrute personal, o sea, no, <risa> pero como a nivel de, de desarrollo fue un poco, vamos a decirlo tal cual, fue un poco putada. Pero dentro también de... pudimos utilizar las cosas de, en remoto, pero no era lo mismo. Claro. Sí, sí, sí. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, en físico siempre mejor. Eh, dentro de las posibles referencias que podíais meter, ¿cómo habéis hecho un filtro tan vasto y habéis dicho estas? Se acabó. Uff, esa pregunta es buena. Eh. Lo primero que hay que decir es que ninguna de las ideas se ha tirado. Todas están guardadas en una libreta, así que en ningún momento se ha descartado nada. Es simplemente que nosotros cuando planteamos el juego, planteamos un juego completo. Entonces, sabíamos lo que queríamos meter en cada capítulo. ¿Qué pasa? Que luego por el tema de pandemia, de tiempos y de tal, tuvimos que recortar y decimos, bueno, pues dijimos, bueno, pues en vez de sacar un juego completo, pues vamos a sacar un juego por capítulo. Y por eso mismo al sacar el primer capítulo, no tuvimos que desechar mucho. Simplemente que no mostramos lo que ya teníamos planteado. Vale, sí, sí, sí. Eh, no, tiene sentido en, sen en, en este apartado. Y te voy a hacer una pregunta ya, un poco más Bien. a lo hola he jugado al juego. Porque he jugado al juego, de hecho lo jugamos en streaming, eh, que se verá ahora en, Se está viendo ahora en pantalla, sí. efectivamente, que estuvimos, estuvimos jugándolo. Eh, y como buena persona coleccionista que soy, me falta un logro de conseguir. Uno. Bueno, me faltan dos. Uno es el de conseguir todos los logros y el otro es el de cómo enciendo la chimenea. Ah, lo sabía que iba a ser ese. <ríe> es que si te lo digo aquí es en directo ya todo el mundo lo sabe, entonces. Ah. Pues, bueno, si ¿Quién te, te lo digo, Te eso, permito y, que me lo escribas y, y... después. Te permito que me lo escribas después. Vale. Pero quieras después. Venga. Así. así es un vale. poquito jodido y es que está avispado, ¿eh? Ojo, no es, o sea, es un logro cuando que cuando tú lo veas dices, coño, es que era fácil, pero. Es, es un logro que tienes que dar con la clave en el momento. No tiene sentido. Claro, además, es que la chimenea está en el salón. Aquí, esto no es spoiler, gente, vale, o sea, son estancias, vais a pasar por allí. Sí. La chimenea está en el salón y digo, ¿crees que en el salón apenas hay cosas con las que interactuar? Digo, ah, ah. Pero bueno, eh, habrá, habrá que darle una vuelta. Eh, Simplemente es te voy a decir dime. que el logro es enciende la chimenea. ¿no? ¿Correcto? ¿Tú piensas con qué podrías encender una chimenea? Con fuego. Somos nosotros, exactamente, con fuego. Somos nosotros, estamos locos. Visto lo que pasa en el juego... Sí, yo lo primero, yo lo, primero lo que fui fue a romper algo. O sea, mi idea fue romper algo. O sea, quiero decir... Vosotros estáis locos, pero es que yo también. O sea, esa, sí. esa es la cosa. Que me cuela muy bien. Eh, mira, ya que me has dicho que eres como tal diseñadora en ese sentido, me dijiste, me has dicho diseñadora 3D. Sí. Háblame del estilo del juego. Pues, bueno, nosotros nos pasa... bueno... Lo primero que dijimos es que vamos a intentar romper un poco con el molde Es verdad que siendo un trabajo final de máster pues, Y yo siendo eh, modeladora 3D Y luego teníamos un compañero que era de 2D Ni queríamos tirar todo para una ni todo para otra Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer mmm, algo en 2D y otras cosas en 3D uh -huh. Y como normalmente solemos pensar en personajes 3D Con entornos 2D Y yo soy muy vaga y no quería animar le hice la guaña a mi compañero de 2D y le dije oye, ¿y por qué no hacemos los fondos en 3D y los personajes en 2D? y así nos diferenciamos un poco entonces así fue como, aparte ...también tomando un poco de referencia... ...el Hotel Dusk de, de la Nintendo DS... Uh -huh. ...dijimos, oye, vamos a hacerlo de esta forma... ...porque se sale un poco de, de lo normal en, en las aventuras gráficas... ...y ni es totalmente 3D, ni es totalmente 2D... ...entonces cogimos el estilo artístico de esa forma... ...y aparte, como buenos niños de los 90... ...el Cartoon Network lo tenemos aquí en el corazón... ...entonces, claro, los padrinos mágicos... Eh, como, ay, ¿cómo se llamaba este? Danny Phantom todo este estilo artístico y aparte es que nos encanta dijimos pues vamos vamos a ir adelante y así fue como cómo escogimos el estilo artístico. También porque el artista 2D que hacía los, los muñecos, los personajes, era un estilo que le gustaba y que se le daba muy, muy bien. Entonces dijimos, es que es y en botella. Entiendo también que es un poco por lo que habéis optado por ese point and click, por, ya, por decirlo de alguna manera, que no sé si es correcto decir que es point and click. Sí, pero Sí, sí, ¿no? eh, sí. Entonces, que digamos, el entorno es más 3D, pero sí que es verdad que en el momento conversacional, a fin de cuentas, lo que sale es persona y globo de texto, que es un poco lo, a lo que es estamos persona. acostumbrados, por decirlo de alguna manera, en, en, en este tipo de género. Exactamente De hecho tomamos de referencia El estilo de Monkey Island El Date of, of the Tentacle el, el Taste, todo eso que, Aunque es muy, en cuanto a diálogo Es mucho más Monkey Island Luego es verdad que todo el tema Point and click eh, Lo llevamos un poquito a rajatable Es verdad que tú para poder interactuar con los objetos interactúas pulsando directamente uh -huh. en ello. Es más, lo, los escenarios está, no están renderizados. O sea, tú cuando, cuando tocas algo, lo estás tocando en vivo y en directo. O sea, y cuando sales de una habitación y vuelves a entrar, si has movido la silla, la silla está en el sitio donde tú la has dejado. Claro. Por eso mismo, también es un poco algo un poquito más especial, que al, al tenerlo todo en 3D dijimos, no lo vamos a renderizar, es que es tontería, vamos a hacer uso de los propios modelos que ya están uh -huh. hechos. ¿Habéis intentado hacerlo más lineal? Más, bueno, puedes tomar varios caminos. Yo, te voy a ser honesto, yo lo he notado algo lineal, sí, sí que es verdad. Pero sí que es verdad que sí. en la primera run que hice en, en streaming, eh, sí que lo, lo hice de una manera determinada, digamos, en ese sentido de pasos. Pero en la segunda, que ya fue cuando, cuando estaba en casa, cuando estaba off stream, eh, sí. a pesar de que no se me había guardado la partida, entonces tuve que reiniciarla otra vez. Entonces estuve haciéndolo a toda hostia para llegar al punto final. Y sí que es verdad que me di cuenta de que podría hacerlo en otro orden y que realmente me permitía, pero yo ese multicamino no lo he visto tanto no, realmente planteamos un juego lineal porque queríamos contar una historia y no queríamos meternos en follones de vamos a hacer si hace esto, luego no puedo hacer esto, tal, no sé qué. Intentamos hacerlo lineal también un poco porque al ser nuestro primer juego tampoco nos queríamos meter en muchos berenjenales. Pero es verdad que sí hay dos rutas que puedes hacer a, para llegar al, al final del juego, como tú has dicho. O sea, puedes hacer el que normalmente hace todo el mundo y luego realmente sabiendo cómo va el juego puedes optar a dejarte cosas y hacerlos luego, o sea, realmente hay como dos caminos. ¿Eh? ¿Y habéis optado por hacer dos hermanos y que los padres no estén por algo en específico? Realmente la historia al principio eh, es curiosa porque el protagonista era Dani, no era Lola, entonces ah. nosotros cuando realmente hicimos el juego en el match, el protagonista era Lola, eh, Dani y Lola ni siquiera existía. Sí, ¿Qué pasa? Que ya cuando nos mudamos a PlayStation, uh -huh. eh, que quisimos darle un poquito más de... No sé, más de profundidad a la historia, es que tampoco es muy profunda, que digamos, pero no sé, pero no hacerlo tan simpática como la teníamos antes y dijimos oye, pues vamos a crear un personaje femenino que esté con Dani y tal, no sé qué, y al principio iba a ser la vecina, de la, uh -huh. una vecina que se mudó cuando, era, cuando eran pequeños y los se vuelven a reencontrar aquí en, en Delirium. Uh -huh. Pero es que... Conforme íbamos avanzando, íbamos haciendo la historia, es que nos gustaba tanto Lola, la veíamos con tanto carisma, la, tan tan un personaje tan guay que dijimos, es que lo, Dani se nos queda corto. Entonces al final lo que hicimos fue poner a Lola como protagonista y hacer que Dani fuera el hermanastro. Uh -huh. Y los padres son como en vaca y pollo. O sea, no, si los vas a ver en algún momento, les vas a ver las piernas, no, no están pensando. Mítico, en plan, ¿existe? No está. Ahí está, ahí está. Exactamente. Sí. Eh, no, sí que es verdad, porque has dicho tú que la historia no es muy profunda y eso, a fin de cuentas, sí, te pones un poco en situación en un primer momento, pero tampoco mucho más. Eh, pero sí que es verdad que, y esto eh, no te lo voy a negar, es el descojón es muy fuerte cada vez que entras a una habitación nueva. Sí. Cada vez que entras a una habitación nueva, el descojón es muy fuerte, eso te lo puedo asegurar. O sea, la historia es que no, no será profunda, la pero la risa casa. sí. Exactamente. Nosotros nos proponíamos hacer un juego divertido, o sea, porque ya tenemos suficiente con los problemas del día a día y todo. Esa... O sea, y cuando queremos jugar un juego lo que queremos es despejarnos, pasándolo bien y esas cosas. Entonces dijimos, mmm, somos friki, vamos pasándolo bien. Eh, cada vez que es que encima, cada vez que nos juntábamos empezábamos a hablar con frases de, de películas y de videojuegos y era como, ¿por qué no podemos hacer una conversación como personas normales, entonces pues. Ahí se ve reflejado realmente la personalidad de, de cada uno, o sea, sí. es que no, no queremos hacer un juego con una historia profunda, queremos hacer un juego que nos saque una risa y que nos diga, tío, es que, ¿por qué están tan locas esta, esta gente? O sea, ¿qué les pasa en la cabeza? Pues básicamente eso. Básicamente, entiendo también que el, el HUD, y data y los controles tampoco han sido, entiendo yo, creo si me equivoco, especialmente difíciles de, de crear en ese sentido al ser un point and click. Es relativamente sencillo, bastante intuitivo, a lo que también se agradece en ese sentido. Exactamente, el mayor reto fue intentar llevar al mando de PlayStation el control de point and click, que realmente está muy asociado a teclado y ratón. Hmm. Entonces, el mayor problema ha sido intentar ver cómo la mecánica de point and click clásico traspasarla a un mando. El uso de doble joystick el... que se ha implementado. Exactamente. Creo... Que no está muy mal. O sea, es verdad que podría ser, siempre podría ser mucho más intuitivo, siempre podría ser mucho mejor. Pero para ser la primera vez que hacemos esto y de tal, creo que no llega a ser demasiado complicado. ¿Cómo se lo ha tomado el público la salida del juego? Pues la verdad es que se la ha tomado con o sea, bastante sorpresa. O sea, es verdad que cuando tú lees la sinopsis del juego realmente no sabes de qué va. Y eso es un poco propósito, porque si te damos ya un poco el la ya, eh, el tema del juego es que ya como que pierde un poco la gracia. La gracia es enfrentarte a lo que te vas enfrentando conforme va, lo que has dicho, vas abriendo habitaciones. Uh -huh. O sea, el no esperarte lo que te está esperando. Y dice, pero, ¿qué cojones está pasando aquí? O sea, sí, cuando, cuando <risa> hace eh, ya dos o, o, o incluso la tercera, ya, ¿qué es esto? ¿Qué es exacto. esto? Y lo problema es que luego va escalando. O sea, es que claro. cuando ya tú piensas que no podría haber más, te voy y te saco otra. Sí, <risa> Ese, yeah. Esa sí, es la yeah. cosa. Eh, corrígeme si me equivoco. El 1 de diciembre se lanzó para Play 4 y el 2 de febrero del 23 para Steam. Si no, salieron los dos a la vez, los, el ah, día vale. 3 de febrero. Pues entonces Google sí, me ha sí, metido sí, no. eh, <risa> 3, 3 de febrero me has dicho. 3 de febrero, Vale, sí. el 3 de febrero para más plataformas. Steam Play 4, ¿tenéis intención de lanzarlo para más plataformas? Se está barajando las posibilidades, pero todavía no... No podemos decir nada porque estamos todavía con tema de parche y de tal, entonces queremos un poquito dejar el juego lo más limpio posible para luego plantearnos posibilidad de eh, plataforma, segundo capítulo, eh, DLC o lo que sea. O sea. Ahora mismo vamos a intentar arreglar lo que tenemos uh -huh. y una vez que ya esté arreglado y que ya digamos podemos estar tranquilos con esto, ya nos metemos en otro, en otros líos. Mira, precisamente ahora que hablas de, de DLCs y de tal, eh, de lo que más has dicho antes de él, hay cosas que me puedes decir. Lo que me puedas decir. Pues que sí, como ya está planteado eh, todo el tema de de, los, de la historia, está creada la estructura de juego y de tal, uh -huh. podríamos decir de que si hay si a la gente le mola la idea y tal, se podría haber un segundo capítulo. Una no hay problema. Exactamente, la historia está creada Tenemos exclusiva, gente, tenemos exclusiva Tenemos exclusiva, ya tenemos exclusiva Pero eso, eso depende ya de los... Depende de vosotros, jugadores Exactamente eh, En cualquier caso, entonces eh, entiendo que el estudio siga adelante Y os plantaréis nuevos proyectos En base a tiempo Exactamente Perfecto, pues por último eh, te voy a dar María Isabel Un minuto de oro para que vendas tu juego al público La cámara es tuya Hostia, hostia ¿Qué presión, venga Uff bueno, pues el juego, como ya habéis visto, es un juego que está cargado de humor friki para todas las edades. Bueno, para todas las edades sí, pero es verdad que para la gente que tenga un mínimo de conocimiento de del, del humor estúpido y de los 90, el que más lo va, lo, lo va a disfrutar. Igualmente, es un juego creado con mucho amor, con mucho cariño, de una gente friki para todos los frikis del mundo. Eh, os vamos a sorprender. Es lo único que os voy a decir. Os vamos a sorprender. Cuando creéis que realmente no podíamos estar más locos, lo estamos realmente. Y bueno, que son cuanto, tres horillas de juego. O sea, realmente no es mucho, pero si con eso te saco una sonrisa, nosotros ya nos damos por por, por haber cumplido nuestra visión. Así que muchísimas gracias a todos. No te preocupes que voy a abrir yo el eh, Any Percentage, el speedrun del juego, porque después, después de haber jugado por segunda vez ya, vamos a abrir ese apartado. En cualquier caso, eh, para terminar les vamos a recordar a los oyentes Delirium, el nombre del juego, que tenéis ya mm -hmm. disponible para Steam y PlayStation 4 eh, de la mano de Blackgate Studios. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, María Esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. <risa>